el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo ha resucitado, así lo confesaron los apóstoles y en el texto que hemos escuchado. Cuando todo parecía que había terminado en una tumba, como siempre, hallaron la tumba vacía y anunciaron que había sucedido lo imposible y lo nunca visto. Que Jesús el justo había sido rehabilitado por Dios, había resucitado. La resurrección de Jesús fue para los apóstoles la clave para entender el plan de Dios. La resurrección no es un volver a la vida para volver a morir desesperadamente. Cristo resucitó y venció la muerte. El que murió bajo Ponce Pilato es el Señor resucitado de entre los muertos. Jesús vive ya para siempre y no vuelve a morir. Entonces ya hay camino hacia una nueva humanidad. Y así ha nacido en el mundo una esperanza contra toda esperanza. La acción y la pasión de los que luchan y esperan no será confundido. Jesús encabezó el triunfo de la vida, es el primogénito. Si Él ha resucitado, también los que luchan y mueren como Él resucitarán. Creer en la resurrección de Jesús no es solo tener por cierto que resucitó, sino resucitar con Él, porque es vencer ya en esta vida por la esperanza, la desesperación de la muerte. La muerte es el último enemigo y el arma más poderosa, de todos los enemigos del hombre el poder de la muerte se anuncia en el hambre las enfermedades, la explotación la marginación la injusticia, la violencia etcétera y todo cuanto mortifica a los hombres y a los pueblos creer en la resurrección de Jesús es sublevarse ya contra ese dominio de la muerte que el Señor los bendiga